tal vez tengo un poquito más de años que ustedes, no se olviden de algo que necesitamos en este país, que es la tolerancia, ¿no? Podemos disentir, ¿no? De, de opiniones, todas las opiniones son respetables, todas, ¿no? Porque todas tienen algo, todas aprendemos algo, pero siempre tenemos que tener que la, la expectativa de que De respetar, ¿no? Aprendamos eso, ¿no? Entonces vamos a la última. Yo sé que siempre hay posiciones encontradas, pero finalmente, pues, eh, hay que buscar el justo medio, ¿no? Y a nosotros, los abogados, nos toca, estimados amigos y amigas, ¿no? ¿Qué cosa es? Manejar el tema técnico, ¿no? Técnico legal. ¿no? Después del, de la, fuera de una discusión legal, podemos opinar, ¿no? Pero desde, desde el punto de vista legal, siempre tenemos que. Fundarnos en eso, ¿no? Para no... Sobre todo evitar susceptibilidad. Y, y Por, sí Doctor, pero como para cerrar, ¿no? Yo, yo le comento este informe que vi porque yo, yo compré, recuerdo, La República, cuando estaban con todo ese tema y el mismo, ¿no? El economista hizo un hizo ese, ese este ¿qué le digo? Ese, ese documentó toda esa operación, ¿cómo lo hizo? yo creo que un diario, ¿no? Con el tema de la libertad de prensa, no va a hablar algo, pues este, que incurra en difamación o calumnia o que atente contra el honor de una persona. Sería un derecho constitucional, ¿no? Aquel compañero de repente no cree lo que digo, pero yo incluso tengo ahí el reporte, lo voy a escanear y lo voy a mandar al grupo, doctor, porque yo no, yo la verdad, yo hablo lo que leo, no hablo lo que lo que se me ocurre. No, claro, no, yo no, nadie, este, nadie, diga que usted que no es este cierto. ¿No? Pero digamos, eh, no sabemos, pues, finalmente, este, vamos a verlo, ¿no? De repente, eh, yo en el, en el, en el, en el devenir de la carrera, a veces tengo pues, clientes que han tenido, pues, eh, informaciones eh, contrarias a nivel de, de televisión, a nivel de, de radio, a nivel de prensa. Y mi recomendación es, no respondes, ¿no? Porque ese, eh, acuérdese que toda noticia, pues, tiene un, un ciclo de vida, Entonces, si no le convenía, pues, eh, si fue cierto, lo admitió. Y si no, no le convino, no le no fue de conveniencia, por explicar. En todo caso, sería interesante que lo comparta en el, en el WhatsApp de este vale Listo. Y, sí, doctor, gracias. Listo. Entonces, entonces, estos son pues, los, los, los famosos fondos de inversión. ¿no? Ahora, todo el fondo, el bloque del fondo, está eh, dividido en cuotas, ¿no? que se representan en certificados, que son lo que a veces nos ofrecen en venta. ¿no? Y quién lo administra? La sociedad pues recaudadora. ¿no? Y los transfiere en forma de títulos físicos o anotaciones en cuenta. Estos fondos son fondos solo para invertir y su capital puede ser variado, ¿no? Pueden ser, eh, pueden tener nuevos aportantes o puede ser que las personas retiren los fondos, que es lo que se llama el rescate. ¿no? Entonces, el fondo, eh, digamos, no es un, un monto fijo, sino que varía pues con la dinámica del tiempo. Estos certificados de participación son emitidos, pues, por la que administra o sociedad recaudadora a nombre del fondo. Estos pueden ser transferibles vía acción de derechos y pueden ser en forma física o en acciones en cuenta. Donde deben inscribirse los fondos mutuos en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y una vez inscrito, recién podrá negociarse en el mercado abusado. Eh, a diferencia de las acciones las cuotas que están representadas de títulos físicos pueden fraccionarse pues eh, para facilitar su adquisición o rescate ¿no? eh, siendo el número mínimo de cuotas en que en todo momento puede tener un partícipe la unidad o aquel número superior establecido en los reglamentos y aprobados por la entidad emisora emisor entonces el reglamento de la entidad de establece pues el tope o el máximo cantidad de cuotas que puede tener una persona, sobre todo para dar eh, la posibilidad que haya un mayor número de inversionistas. ¿Quiénes emiten este, esto? La, la sociedad, ¿Quienes emiten estos certificados de fondos mutuos? ¿no? Las empresas administradoras de esos fondos. ¿bien? Y finalmente vamos a ver los valores emitidos en procesos de titulización. ¿no? A esto llegué, quería llegar para explicarle al señor Mesa el tema de los bonos. Eh, estos bonos eh, son emitidos a través de sociedades titulizadoras. ¿no? ¿Qué significa titulizar? ¿Qué ¿no? eh, es un proceso por el cual una empresa, una sociedad anónima que requiere fondos, eh, busca una sociedad titulizadora para qué? Para poder emitir títulos, valores llamados bonos, y con eso captar pues, eh, fondos, causar, captar dinero. ¿no? Y estas acciones, perdón, estos bonos se colocan pues, a inversionistas en el mercado de capital. Vamos a explicarlo con un esquemita de acá, de aquí. Vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo es cómo funciona esto. Vamos a poner, por ejemplo, una empresa. Ya. Alguien ya funciona. Supermercado ¿No? Eh, hace unos 10 años, cuando todavía pertenecía a los hermanos Buon, hizo un proceso de titulización. Titulización. Buscó a Interbank porque necesitaba necesitaba un capital de trabajo de 40 millones de dólares. Si no ¿Está bien el título, profesor? Titulización o capitalización? No, titulización, así sería. Ahora te ya. explico por qué. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde necesitaba capital de trabajo 40 millones? A ver. ¿Tenía inmuebles? tenía? ¿Le inmuebles? Sí, pero estaban hipotecados. Pero hipotecados al tope. Los accionistas Cartera ya no clientes, podían. ¿Perdón? Cartera de clientes ahí de Boom. Ah, ahorita digamos. Los, los, los accionistas ya no podían. ¿No? Aportar más. Entonces, ¿qué activo tenía? Ahí podemos lo que dice Arcides. ¿Qué activo tenían? El mejor activo que tenía eran los flujos futuros. ¿Qué es lo que indica Arcides? Cliente. ¿no? Cliente de la fija. Cliente de la fija a futuro. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un contrato de fideicomiso. Fideicomiso, por el cual a Wong transfiere el dominio fiduciario no doctor sus la marca verde, también no eh, que un valor pero no es un intangible que podamos explotar ¿no? uh -huh. sus que flujos futuros por 10 años qué significa esto le entregaba a Interbank la administración de las ventas, ¿no? De ese periodo. ¿Qué hizo Interbank? Con esa seguridad, con esa garantía, emitió bono. fueron 40, 40 millones de bonos bonos de un dólar no en paquetes de mil bonos para que Bien, se aprobó la operación y los bonos se dieron el préstamo. Bien. Tres nueve ¿Bien? Ahora, ¿cómo le devolvía la plata a la gente? ¿No? Cada bono. Voy a poner un aproximado, ¿ya? Un cuatro por ciento al año. durante 10 años el décimo año se pagaba el interés y se devolvía el valor del bono Interbank con la recaudación diaria pagaba gastos todo lo que gastos de la operación y reservaba para pagar los intereses a los bonistas por 10 años y al décimo año devolver a todos los bonistas el valor de el bono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, entonces estamos hablando de que, de que Interbank prácticamente vendió sus bonos con el afán de ayudar a Wong, pero a la vez también se benefició, ¿no? Porque claro. ellos tienen cargo de toda la ganancia de, de Wong, de toda la venta. Ya, él, se beneficiaron porque eh, eh, organizaron la operación, manejaban los fondos, ¿no? ganaron el prestigio, en este sí, tema, sí, sí. y lo que les aseguró era pues que este mercado pues tal era sus ventas que no solamente devolvió en 10 años 40 millones, sino todavía ganó dinero. Profesor, y cuando llegan los 10, este, a ver, ¿cada año cada bonista podría sacar sus intereses o tendría que esperar los 10 años para completarlo? No, normalmente. Justamente... O sea, yo estaba... Yo cada año podría sacar mis intereses, mis intereses, mi capital sigue ahí, intacto. Así es. La, la ventaja del bono es que, bueno. pase lo que pase con, es con la operación, cobras. ¿no? O sea, cuando tú compras un bono, eh, no está supeditado a que el negocio que dio lugar a la emisión funcione o no funcione. ¿no? El bonista cobra o cobra. Ahí no hay, no, hay, no hay vuelta que. que... Profesores, si en caso yo quiera vender mis bonos antes de los 10 años, tendría que hacer una sesión de derechos por esos bonos. Pero yo. Y lo yo loco, es, que hay un precio diferente, repente, ¿no? Digamos, si de repente tú este, compraste el bono, tuviste un paquete de mil bonos a, mil, a, a un dólar, ¿no? Y de repente, pues, este te indican pues en la bolsa de valores que esos bonos que costaron un sol, un dólar se están vendiendo a 20 dólares cada uno. Lo vendes lo endosa, lo, lo vende los sedes y esa persona una vez que tú le le cediste los derechos, cobrará por los intereses el siguiente año. Y si aún se mantiene, pedirá pues, la redención del valor del bono. Y así puede transferirse pues en forma indefinida. Entonces eso ya es el mercado secundario. Entonces, pero profesor, pero a los 10 años le van a devolver solamente los mil dólares, nada más. Nada más. Una cosa es el valor especulativo, ¿no? El valor de especulación que se da por efecto de, de mercado, de repente, pues sale una empresa y comienza a comprar, pues todos los bonos de WOM ¿no? Y paga hasta 50 dólares por cada bono. Si tú pagaste un sol, no, obviamente, pues te va a convenir venderlo ese precio. ¿no? Pero cuando llegue, o con, cuando concluya la operación, le van a devolver el valor nominal, nada más. Entonces, para comprar un bono sería bueno saber el tiempo de caducidad del bono y a la vez el pago que es este de cada uno, ¿no? Porque en 10 años te van a devolver exactamente lo que es invertido. Así es. Desaparecerlo sí, que... antes de que te, <risa> te toquen los 10 años y no te quedas. <risa> bueno, en el bono se indica, ¿no? es obligatorio, tiene que dar la fecha de emisión y la fecha ¿no? en que está la redención. ¿no? Eh, sí. Sí. ¿Y cuál es el negocio, por ejemplo, del de, de seguro? ¿O el valor que Si se hace una operación de estas, es porque porque el mercado de repente comienza la venta y comienza a vender, a vender, a vender, y alguien compra 50, ¿No? De repente, si sigue la, la, la subida, el que lo vendió a 50, después lo vende a 52 y ya ganó 2. Eso es pura especulación. ¿no? Es este, especulación pura y simple. ¿no? Y así funciona el mercado. ¿Sí Entonces, profesor, usted recomendaría que para comprar un bono tendríamos que ver los pros y contras, ¿no? Para evitar justamente estas subidas y bajadas porque... En los 10 años, sea como sea, te van a ver la cantidad prim primigenia del, de la inversión. Así es. Pero, si tú estás tranquilo, de compras y te olvidas. Finalmente te va a dar tu, tu rentabilidad anual y al final te va a dar pues el valor. ¿no? Distinto es una acción. ¿no? Cuando tú compras una acción, lo que tienes que. Si le va mal, no, no, no, no, no nada. ¿no? Ese es el inconveniente. ¿Eres tu, tu inversión? O sea, nada te asegura. ¿Por qué? Porque es, es así, ¿eh? Uno puede invertir en bolsa, pero lo que necesita es información y este, se sea a través de un agente de, de, una, de, un agente de bolsa. ¿no? Ellos están obligados a informarle. ¿no? Si usted quiere, este, digamos, adquirir una acción de tal empresa, están obligados a informarle cómo es, la, cómo es darle toda la información para que usted tome una decisión. Sí, yo una vez quise invertir en la bolsa de valores que está ahí en Lima, pero eh, luego me estuvieron me asesorando pero luego no me decidí porque me dijeron que el dinero se puede perder. O sea, hay que utilizar un dinero que no lo necesites sino que te sobre en vez de ahorro en vez de tenerlo de ahorro lo tienes ahí invertido que si conoces bien puede ganar este, con una empresa, pero también lo puedes perder, me dijeron. Claro, digamos eh, Lo que se recomienda es si usted va a invertir en bolsa, que sea dinero que no va a utilizar en un horizonte después pues, de, eh, ¿cuánto? Un año y medio, dos años, ¿no? Entonces, tranquilo, puede estar dos ciclos ahí, y va a ganar, va a ganar más, más que tener la plata en el banco. ¿no? Pero sí, a ver, eso sí, subrayo el tema, ¿no? trabajen con sociedades agentes de bolsas eh, debidamente inscritas en la SBS, ¿no? Que los, eh, ¿Por qué? Porque hoy en día en la web encuentran muchas ofertas de inversión y son estafas. Sí, ¿no? sí, eso. Enormes estafas, ¿no? Que te indulzan te y depositas te, te la plata y no sabes a quién y más tarde se desaparece. ¿no? Te Hay más a de una. Y son a veces, este, dicen que son chinos que están metidos en la mafia. Sí, no, son de mucho mexicano, ¿no? Este, inventa páginas y la gente este de repente, pues depositas. 500 dólares y después al día siguiente encuentras que hay 600 y la persona se entusiasma y dice, ¿sabe qué? Pon mil más. Y la, ponas, la persona pone 5.000 y se desaparece, ¿no? Porque así son, ¿no? Entonces, eh, y no hay ninguna seguridad en ese tipo de inversión. Si quieren invertir, con una sociedad de gente de bolsa que esté después reconocida por la sb no, no hay otra, no hay otra forma, pero... Eh, como no hay reconocimiento, no, se, no, no, no sabe finalmente qué va a pasar con esto. ¿no? Es todo una... Es todo una... una albur. Yo veo que algunos sí ganan, sabiendo cuando conocen esto de, de cómo invertir en la bolsa, ganan. Días. Sí, sí, yo tengo clientes que, que muchos juegan con bolsa y tienen paciencia y ganan. ¿no? Algunos cuando surgió la, la pandemia, justo me visitaron. Conversábamos y me dijeron no, ellos, ellos invirtieron en las acciones que se cayeron y les ha ido muy bien. Tuvieron fe. Bien, veamos los otros títulos de valores mobiliarios, aquellos que representan deuda. Eh, tenemos pues eh, las obligaciones, bonos o papeles comerciales, la letra hipotecaria, la cédula hipotecaria, el pagaré bancario el Certificado de Depósito Negociable y las Obligaciones y Bonos Públicos, ¿no? Eh, ¿Y aquí eh eh, ¿quién, ¿Quién recibió ese crédito? El emisor, ¿no? Y por lo tanto, a través de este título, le reconoce, ¿no? A los... Eh, reconoce las deudas en favor de las personas que tienen pues estos títulos, ¿no? Eh, por ejemplo, la ley de sociedades, ¿no? Establece una forma de endeudamiento es con la emisión de obligaciones, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es la emisión de obligaciones? No es otra cosa que mecanismos de endeudamiento ¿no? para captar pues, eh, el ahorro del público en el mercado de valores. ¿no? Entonces, pueden emitirse una serie de documentos numerados llamados obligaciones eh, que reconozcan o creen la deuda pues, en favor de sus titulares. Estas obligaciones pueden emitirse pues, en una o varias etapas. Depende de lo que indique, pues, la junta de accionistas o de socios según el caso. Estas obligaciones pueden ser emitidas en moneda nacional o extranjera. Pueden estar sujetas a índices de reajuste, ¿no? Y también eh, pueden establecer en el mismo documento alguna rentabilidad, ¿no? Por ejemplo, intereses u otra clase de beneficio, pues, a los que las adquiera. Eh, cuando estas obligaciones son de, de mayor a mayor más de un año se pueden emitirse en forma de bonos y cuando son no mayor de un año se dan papeles comerciales. ¿no? Al, al, tienen el, el mismo objeto, La cosa es representar una, un derecho de cobranza respecto de un acreedor. Las obligaciones y otros valores representativos de deuda eh, son emitidos bajo el control de la S de la, la Superintendencia y Mercado de Valores, ¿no? Y esta entidad es la que establece, pues, la denominación y características que a estas le corresponden, ¿no? La empresa deudora o emisor de obligaciones debe llevar, pues, un libro en el cual registra todas estas obligaciones por emisión, serie, ahí va a escribir las transferencias, los canjes, y en general, constitución de derechos y gravámenes sobre estos documentos. ¿no? Eh, por otro lado, pueden nombrarse una junta de obligacionistas o acreedores, y éstas llevar también una copia de, este, de esta matriz. ¿No? ¿Pueden emitirse obligaciones al portador? Sí, en este caso sí se permiten y será anotado el número de serie y emisión en la matrícula indicando el nombre del primer tomado y quienes en su oportunidad ejercerán, ejerciten los derechos correspondientes. Eh, Existen obligaciones convertibles que en principio surgen como. Valores que representan obligaciones, pero en algún momento pueden convertirse en participaciones sociales o en acciones, ¿no? Depende de lo que haya establecido la sociedad emisora. Bien, los bonos como tal, ¿no? Eh, son obligaciones a plazo mayor de un año. Hay bonos subordinados y hay bonos de arrendamiento financiero. Los bonos, ambos, son emitidos como autorización de la SBS. Eh, se pagan, los las bonos subordinados se pagan eh, en última instancia, solo antes en caso de acciones eh, respecto a un proceso de liquidación. Y podrían ser convertidos en acciones si así lo establece la SBS. ¿no? Los bonos de rendimiento financiero se emiten en el respaldo de operaciones de leasing y en caso de liquidación son transferidos junto con las operaciones correlativas a otra entidad. En el segundo instancia tenemos a la letra hipotecaria. En los últimos años se han venido dando fortaleza a los títulos de valores mobiliarios con el respaldo de una garantía real. ¿No? eso en razón a los problemas de credibilidad que hubo pues, en el sistema financiero ¿no? entonces se crea pues, la letra hipotecaria ¿no? eh, que es emitida en series eh, exclusivamente por empresas del sistema financiero nacional ¿no? eh, para conceder financiaciones hipotecarias mediante el título no dineral ¿no? Eh, en la emisión de las letras hipotecarias será de obligatoria observancia las disposiciones de la ley, pues, de sistema financiero. Después tenemos el pagaré bancario. ¿no? El pagaré bancario solo es emitido por las empresas del sistema financiero nacional que están facultadas para emitir este pagaré bancario, bancario como valor individual o valor masivo. Cómo se ofertan estos pagarés bancarios? Se ofertan a través de una oferta pública de acciones, una OPA, oferta pública de pagarés. Eh, esta oferta pública requiere, pues que haya una previa autorización de la superintendencia y mercado de valores y que tengan pues eh, alguna serie de datos, ¿no? Indispensables. Como el importe, el pagaré, los intereses, cuándo serán cancelados, no si se emiten en moneda nacional o en moneda extranjera, disponibilidad de los fondos, y así como eh, tiene que indicarse que se encuentra libre de cualquier tributo o cargo imposición fiscal, ¿no? Y siempre se emite, pues, a nombre del solicitante del crédito. El pago se hace en moneda extranjera, ¿no? eh, Y la única restricción es si es que a través de una disposición gubernamental se prohíbe al valor de cambio eh, más alto permitido, pues, eh, en el Perú, en el momento de su... De ahí tenemos el certificado de, de depósito negociable, ¿no? Solamente puede ser emitido por las empresas del Sistema Financiero Nacional, ¿no? Eh, como un valor individual o masivo. Y por último tenemos a los valores públicos. ¿Qué significa? Son valores inmobiliarios emitidos por el gobierno central, el gobierno regional, gobiernos locales y organismos públicos, eh, para justamente levantar capital. ¿no? Y para su emisión se después pues, por la ley de títulos y valores. ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues, los certificados de depósito, los bonos soberanos, los bonos Brady, etc. Existen, ¿no? Algunos eh, títulos valores especiales, ¿no? Eh, que pueden ser emitidos por la superintendencia de mercado de valores y la superintendencia de administradora de fondos de pensiones, ¿no? Eh, Estas empresas estas entidades tienen la facultad, pues, de autorizar la creación, emisión, negociación y adquisición de valores mobiliarios e individuales de parte de las personas y empresas sujetas a su control, ¿no? eh, Estos valores para ser emitidos deben regirse por las resoluciones que las autoricen y por la ley de títulos valores en aquello que resulte aplicado, ¿no? Como, por ejemplo, valores de empresas de concurso, eh, valor de producto agrario, facturas negociables, etc. Bien, estimados colegas, con esto eh, hemos cerrado la última parte del curso. ¿no? Este eh, El tema no es, este, digamos, es muy, muy poco manejable a nivel práctico, ¿No? Eh, eh, si sí es necesario conocerlo si sí es necesario diferenciar un bono un papel comercial y este para poder pues incursionar ya de hecho en la parte práctica es parte de otro curso que es derecho bursátil que creo que lo tienen ustedes como eh, en la universidad como un, como un curso este ¿No? no obligatorio. ¿no? Pero a quien le interese es eh, una disciplina muy interesante y donde en provincia hay muy pocos abogados que se dedican a eso. ¿no? Entonces, si, si les es este atractivo, ahí la recomendación para que cuenten un nicho para trabajar.